I'm mm not -hmm. Yo, no, lo no, que no hicieron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 No sabemos comunicarnos, callamos sin más, escuchamos canciones raras, no es para estudiar, la historia se mueve sola, amargados sin más. Filósofos entrañables, solo por los genios de acá. No entiendo tus palabras, vida antisocial, acumulando rabias para poderlas cantar. Ah, yeah. más estupideces colectivas y tampoco quiero más celulares para tontos en la vida. Ya es la vida de los demás Y su y pobreza. E ya escapar es casi imposible El agua sacia la sed del viajero No sé vivir Como soy es mi piernas avanzan solas, no me importa lo demás. Mi guitarra acordes finos, me hacen llorar. La vida de una en una, más para celebrar. cielo más azul que nunca todo es ideal la ciudad más vacía eso no cambió aburrirse en la misma oh eso no cambió Colores saturados, las caras serias, la vista desde el centro hacia nada más, la ciudad más vacía, oh, eso no cambió. Aburrirse la misma, eso no cambió. He vuelto a casa No lo esperaba Las luces me alumbran Y yo volaba Despedidas y encuentros Ya no recuerdo encuentro con la máscara, ya te quiero golpear No me importan motivos Déjame tranquilo Volví por tu culpa No importan motivos Amigos que quiero Familia que amo Lejanías que extraño Y al fin volví